Hemos querido hacer algo diferente en torno al 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, aunque bueno, siempre habrá personas que piensen que el Museo Arqueológico tiene que ser más clásico, pero ya saben que, que no somos así. Muchísimas gracias a, a Juan. López, yo lo tengo aquí para presentarlo, pero yo creo que la mayoría ya lo conocen sí, suficientemente, bueno. Bueno, pues, ¿no? o sea, todos sus premios, todo lo que le hace, artista, cineasta, productor musical, gestor cultural y padre, que es muy importante, creo que lo demás, ¿no? Sí, se dice mucho cuando una mujer es artista y sí. es madre, ¿no? yo creo que también. Dice, claro, tú eres padre, claro eso. Sí. Además, es este proyecto está muy relacionado con el momento inicial de mi paternidad pues así se, se presenta él como digo no le voy a leer su, su currículum, es muy grande ha tenido numerosas distinciones por sus obras audiovisuales, también ha recibido becas y ayuda a la creación la última fue la de la ciudad de la Idea, que también colaboramos nosotros Exacto. y sigue sí. todavía y sigue, sigue todavía y seguimos colaborando y bueno pues sus creaciones audiovisuales como saben son bien conocidas en todos los espacios culturales de, de la ciudad de Córdoba y además se han podido ver por todas. Por toda la yo solamente hacer una reflexión sobre este proyecto que empezó, yo no sé, hace un montón de tiempo, ¿no? Yo me he sentido mayor, volviendo al material, eh, sí. se presentó a finales de 2015, sí, sí porque no había nacido Violeta claro. todavía, estaba ahí, y, y sí, pero el proyecto empieza antes, claro, el, el proyecto empieza, antes. empieza mucho antes, sí, sí, 2013. 2013. Cuando a él me plantea lo había de. No había caído. Cuando él me plantea lo de rodar en el silo, bueno, como dice, está prohibido. Pablo, Pablo García Casado, <risa> ¿no? que dice que yo soy como el reino prohibido, ¿no? Que no dejo entrar a nadie. Bueno, tiene que tener en cuenta, bueno, tenéis que tener en cuenta las cuestiones de alta seguridad que tiene el área de reserva del museo. Pero bueno, en este caso el proyecto, pues nos gustó mucho y, y bueno. Pues Juan entró allí a grabar en, con su equipo, bueno, con unas condiciones también especiales. A contrarreloj también. A contrarreloj y además ahora lo explicará eh, también en unos horarios para nosotros también un poquito raros. Así que sí, yo lo único que quiero es agradecerle que haya contado con el museo, que el museo sabe que es un sitio donde queremos fomentar la creación contemporánea. Eh, siempre desde unido a la, a la historia y que a mí personalmente me ha impresionado, me ha llegado a mucho. Qué bueno. Lugar, así yo. que ya, ya hablas tú. Bueno, pues nada, eh, gracias por venir hoy. Eh, gracias, bueno, eh, hay un montón de agradecimientos, pero van a ser muy rápidos, sobre todo a Lola, que fue la primera persona con la que hablo. Cuando se me ocurre la idea, no cuando se me ocurre la idea, porque la idea primero queda en un papel, en un guión, en un guión extenso, un guión clásico de cine, que yo hago eh, dentro del máster de cine de la Universidad de Córdoba, que estoy cursando, o sea, que estaba cursando en 2012, y en 2013 tengo que presentar el TFM, ¿no? el trabajo de fin de máster. Hago un trabajo de fin de máster, yo que soy artista en activo, vivo y hago obra, me interesaba. Eh, presentar una película como trabajo fin de máster pero no me dejaron porque bueno la universidad hizo una normativa con los tfm y demás eh, me, lo, vaya, me lo impidieron entonces me dijeron que podía hacer el guión el guión y todo el dossier de preproducción eh, con, todos los, o sea, con todas las tablas que se hacen habitualmente en cine cuando quieras hacer un guión, con los salarios de los actores, con los horarios, o sea, una cosa que fuera lo más real posible, así tuviera ese presupuesto y emprendiera ese rodaje. Entonces me propuse a ello, pero con la idea de que en realidad tenía que hacer el proyecto, o sea, no se iba a quedar en escribir un guión, que para mí el guión me daba igual, porque era la primera vez que me enfrentaba a un guión de texto con actores. Eh, que tenía como 80 páginas, nunca había escrito algo así tan extenso, generalmente un guión mío puede ser dos, tres páginas, cuatro páginas y luego fluir mucho en el rodaje. ¿no? Entonces hago el, el, eh, el máster, presento el TFM en 2013 a finales, a finales de año y en 2014 sale la convocatoria de, de Iniciarte y, y dije, presento el proyecto, o sea, voy, a, voy a ver que soy capaz de, de realizar de, de todo ese de las 80 páginas de guionmas, otras tantas que había de todo eso de, pre, de preproducción y rodaje y me dije, voy a hacer, digo, nada vamos a echarle valor y a ver qué puedo, a ver qué puedo conseguir. Consigo que iniciarte eh, seleccione mi proyecto y si queráis yo lo paso ahora y le echaré un vistazo el proyecto originalmente se llama las afueras y me traigo aquí el libro, el libro de Pablo también, porque yo redacto el guión de Las Afueras eh, con el libro de Pablo, Las Afueras, que, que, que bueno, a mí llega cuando se compila, en Fuera de Campo, porque claro, en el año 97 cuando Pablo publica su, su poemario, yo no estoy ni en Córdoba, ya estoy estudiando bachillerato en la Rambla tranquilamente, leo, me gusta leer, pero claro, no, no, no llega a mí la obra de Pablo, llega en 2013 cuando se publica el, el Fuera de Campo, y, y dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, veía que en muchos de los poemas había imágenes que yo ya estaban en mi cabeza dentro de ese guión, que todavía no estaba ni escrito. Entonces empecé a escribir ese guión con Las Afueras de Pablo, con Las Soledades de Góngora, que ya la había trabajado hace eh, unos tres años antes o cuatro también. Me interesaba mucho ¿no? esa historia de ese hombre flanel caminante, ¿no? en, en Tierra inoda, no que es algo que ocurre no aquí, porque estáis viendo un fragmento de ese proyecto general, que es En las Afueras, y que presenté en Iniciarte en modo expandido. Es decir, yo realicé un proyecto de unos 80 minutos de duración, que es, eh, además se acompañaba de una segunda proyección de unos 10-12 minutos, donde solo aparecían escenarios urbanos de Córdoba y luego había también dos monitores más donde aparecían eh, planos de los diferentes actores y actrices que eran cuatro, hom cuatro hombres bueno tres hombres y tres mujeres ¿Vale? entonces para que entendáis el formato expositivo de las afueras aquí en el espacio inicial de Córdoba eh, cuando él llegaba a la sala eh, las dos grandes proyecciones inundaban todo el espacio y luego en una pared en la pared lateral más grande había esos dos monitores con lo cual eh, cuando hablo de cine expandido, hablo eh, en un sentido estricto en el que como espectador había sillas, porque claro, una film. una producción de 80 minutos eh, era dura para estar de pie. Entonces situamos sillas, como aquí hoy, pero igualmente podía pues estar observando el resto de pantallas, la grande y las dos pequeñas. Y había momentos en los que se solapaban espacios, ¿no? como que coincidían personajes que estaban en una pantalla hablando con su texto y en otros estaban totalmente estáticos o simplemente deambulando por una por una ciudad nocturna que como habéis visto es Córdoba eh, es una Córdoba que yo me propuse en el, en el guión cuando yo empiezo STFM me, me investigó que se eh, el papel de Córdoba como escenario dentro del cine empecé a hojear documentación a hacerme un, como un listado muy extenso de, de todas esas películas que todos conocemos que se han hecho aquí en Córdoba ¿no? que ahora mismo ni me acuerdo, pero que hay, que hay un montón hechas desde, desde la posguerra, de todas relacionadas con todos esos tópicos y, y, y toda esa mítica cordobesa, ¿no? Desde la mujer cordobesa, al folclore, al flamenco. Entonces, con ese listado, lo que me proponía era echarlo abajo. Es decir, a mí esa imagen de Córdoba no me gustaba, evidentemente no me sigue gustando hoy día, todavía menos me sigue gustando. Y uno de los objetivos, con ese guión, con ese proyecto que yo quería hacer, que no sabía si iba a ser capaz, era poder retratar otra Córdoba. ¿Vale? Una Córdoba que, que iba a ocurrir siempre de noche, nocturna, sonámbula. Eh, una Córdoba donde el centro histórico apenas, o, o digamos que no aparece, en este fragmento que yo he sacado aquí, porque está relacionado con el Museo Arqueológico, con el Silo como almacén de restos arqueológico de Córdoba y provincia, no hay apenas, o sea, solo he visto unos planos iniciales que se corresponden con Parque Figueroa, por ejemplo, se corresponden con Turruñuelo, que me interesaba mucho relacionar el Urbanismo de Parque Figueroa, que es como un, un hito urbanístico ¿no? de, de mitad del siglo XX, de Rafael de la O, que más está ahí, Gerardo Olivares, ¿no? creo que está también, y, y hay alguien más también, ¿no? es como un tío, ¿eh? sí. Y ya es como un triunvirato de arquitectos de la Vanguardias que es cordobesa, eh, que claro, en ese momento de los 60, 50-60 es como todo un hito, ¿no? Y de repente, hoy en día es como un barrio, ya como ya ha venido a menos, abríse encantando, yo no lo conocía, cuando, cuando, cuando empecé a grabar de noche descubrí un barrio, o sea, maravilloso, increíble, ¿no? muy humano, pero al mismo tiempo se estaba construyendo Turruñuelo, ¿no? Toda, toda la zona esa del Hipercon, ¿no? Que aparecen también ahí en obras, ¿no? Entonces poner en relación esa Córdoba, esa bueno esa Córdoba no esa ciudad que está en, en constante crecimiento con unas ruinas que son esos barrios ya que tienen 80 años con otros barrios que se están haciendo nuevos porque están parados en la noche y parecen también ruinas contemporáneas eh, creo que la relación con el silo con ese con ese almacén que es como la cámara acorazada, también de secreta, no se puede entrar a grabar, nadie no había entrado a grabar, no la melodía. Yo digo, bueno, ¿puedo? ¿Puedo? ¿No puedo? Me gustaría grabar porque creo que, eh, o sea, no soy investigador, o sea porque soy artista, pero hay una parte del proyecto que sí que pretende poner en valor ese edificio con, con el contenido que tiene y poner en relación directa eh, ese aparente eh, abandono que puede tener el edificio, que la gente se puede pensar que está abandonado, que está ahí como que no hay nadie dentro o que no hay nada. Eh, ponerlo de relación directa con el, con el presente, ¿no? con esas ruinas contemporáneas, que pueden ser esos grandes bloques eh, anodinos que se han construido en turruñuelo y que son los mismos que se han construido en la periferia de Sevilla, en Madrid o en todos sitios, que son totalmente impersonales. ¿no? En relación con ese casco histórico que tenemos nosotros y que en mi película, en la película general, aquí no, eh, aparecen de manera mmm, de manera súper super leve eh, aparece el puente romano aparece la puerta del puente y lo hace además lloviendo o será algo que me, que, me, que, que me exigí cuando cuando me propuse filmar la Córdoba que todos conocemos digo si lo hago tiene que ser o bien buscando nieblas que, que era otro, como otro elemento vale, esto por ejemplo es la glorieta se me ha olvidado el nombre Excited, ¿no? Excited. Vale. Todo, todo el proyecto está filmado eh, con planos estáticos prácticamente todo, el 90-95% es eh, lo que habéis visto hoy sí eh, Parece fotografía, pero en realidad es el vídeo el esto por ejemplo puede ser cualquiera de los bloques que estén ya más que terminados ahí por tu ruñero y, y me propuse eh, pues lo que habéis visto hoy, ¿no? eh, capturar esa Córdoba en construcción, este es el tramo de puente de la Ronda Norte, que se había pegado no hace sé cuántos años así, eh, y ya está terminado, o sea, es, es curioso, ¿sabes? que en ese momento parecía que no se iba a acabar nunca tampoco, yo dábamos por hecho que eso no se iba a terminar nunca, y ya no está terminado, pudimos grabar eh, caminando por lo alto también, o sea que mm, ha sido un rodaje que cuando Lola me propuso entrar al silo, unas limitaciones de horario muy estrictas, dije, pff, digo, bueno, llevo meses filmando de madrugada, de, de lunes a jueves, que eran los días que grababa, que es cuando la ciudad estaba ¡Mato! increíblemente insonorizada, sobre todo los lunes y los martes. Es, si, si, si alguna vez tenéis ocasión, estáis aburridos en casa, tenéis insonio, he cogido a mí, dar un paseo un lunes por la noche, un martes, porque es increíble. O sea, evidentemente que no sea mayo, buscar... El proyecto se filmó casi todo en invierno, prácticamente todo en invierno. O sea, que además eh, no se percibe el frío cuando no hay niebla o cuando no hay lluvia, pero son todo imágenes de invierno. Y la idea era eh, hacer esa cartografía de espacios urbanos afuera de la periferia cordobesa que podían estar relacionadas con cualquier otra ciudad. O sea, no me interesaba, por eso no me, no me interesaba filmar el espacio, los espacios de siempre. O si lo hacía era de una manera nada convencional. Me interesaban mucho esos no lugares, ¿no? que ya, que Marte, pues ya define ¿no? como esos espacios de tránsito en los que no se vive, ¿no? las glorietas, eh, carreteras. Eh, pero también me interesaban mucho los parques, zonas ¿no? eh, que a priori son para el disfrute, pero que cuando, la, cuando extrae al público, a la, a la gente que vive, que vive ahí o que lo usa de repente se desconfía un aspecto casi como de peli, de terror. Yo cuando acabé el proyecto y lo terminé, eh, en Iniciarte y en el texto aparece si queréis, os lo paso y le echáis un, un vistazo. Pues porque es importante, cuando Lola me propuso ya, el año pasado, hace un año, eh, presentar ya por fin la pieza, eh, este spin-off que sería, ¿no? De, de la fuera. Eh, sacar la parte del silo, yo dudé de incorporar el, ese elemento narrativo dramático que ocurre, ¿no? que es un plano secuencia en el que entra, en el que a priori solo hay un chico que parece como un guarda, el vigilante, que no tiene nada que hacer allí dentro, que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, lo que habéis visto es, un, es una peli de ficción, insisto, ¿vale? Que no, no, no. no se rompe nada de verdad. Claro, no se rompe nada de verdad, es una pieza que yo compro ahí en Jesús y María, en el sitio este que venden eh, réplica. Eh, pero sí que quería mantener esa, o sea, toda la potencia que tiene ese espacio porque es imposible modificar allí nada y, y la idea era eh, con, el, con, el siglo, o sea, con el siglo per se eh, utilizarlo, debo de hablar de los otros espacios que utilizo hay, hay tres parejas en la peli eh, cada una tiene un rango de edad un, como un estatus eh, social, económico también ¿no? Eh, y a cada una la ubico, eh, las voy ubicando en diferentes espacios pero cada una de ellas, de las tres parejas, tiene una, un, digamos, una escena muy potente, dramática que ocurre en tres espacios del arte de Córdoba o tres espacios relacionados con, con, con la cultura uno el silo que puede ser el espacio relacionado con el pasado, claramente ¿no? como, como archivo, almacén, como una especie de gran sarcófago hay una pareja joven cuyo, cuyo texto dramático... Inicial ocurre en el Museo Julio Romero de Torres, que cosas pues como la parte de la modernidad cordobesa, eh, y ahí a mí me interesa mucho Julio Romero de Torres, no desde el punto de vista también tópico, hablé mucho con Mercedes Valverde, me puso muy al tanto también, fue muy interesante porque yo entendía que había unas conexiones como muy, muy simbólicas con, con el Museo de Julio, con todo lo que había hecho Julio, fuera de todos los estereotipos que se le habían asignado y, y a día de hoy me considero como muy fan de él porque me parece realmente contemporáneo a día de hoy. O sea, esos, esos segundos planos que hay de segunda historias que ocurren en sus cuadros, donde hay siempre una figura como muy desdibujada, eh, en la periferia de Córdoba. Yo encontré una relación con, eso, con esa segunda historia que había, pequeñísimas, dibujadas con muy poca pintura, ...además de todo ese gran fondo de, la, de siempre de mujeres o, o cuando había más elementos... Eso, ...esa segunda historia me di cuenta que era lo que yo estaba haciendo... ...que era la Córdoba que, pues que Julio Roberto también desdibujaba... ¿no? ...sacaba, extrapolaba un edificio, una iglesia... ...la sacaba en, en la periferia, pasaba el río siempre de noche... ...con unos tonos verdecinos, mortecinos... ¿no? ...entonces creo que hay algo de eso también ahí... ...que yo encontré gracias también a, a hablar con Mercedes Valverde... Eh, ...y la tercera pareja... Eh, que es, son una pareja de arquitectos eh, los meto en el c cuando está sin terminar o sea, cuando está acabado pero no abierto entonces, ahí tuve un problema porque la propia institución que es la que ya he comentado que me facilita primero con Iniciarte eh, la posibilidad de hacer el proyecto también con la Fundación Rafael Botí pero la propia, junta, la propia consejería es la que no me da permiso para ir a grabar al T3A. <risa> o es <sea>, como <risa> Lola haciendo aquí sus gestiones para yo poder entrar al silo y resulta que la propia consejería de cultura que me da el dinero para hacer el proyecto con una fecha que saben ellos que tienen ahí puesta en el calendario no me dan el permiso y me lo dan cuando el proyecto eh, está a una o dos semanas de desmontarse expuesto. puesto. Ese tipo de cuestiones para que veáis que son entonces, yo me he obligado a acabar el proyecto al 80%, tal vez menos, pero funcionaba muy bien. Luego, después me dieron ese permiso y fui a grabar, evidentemente, y lo incorporé. Y está esa pieza, o sea, y está incluido ese tercer espacio del arte. Entonces, para que os hagáis la idea, unos arquitectos, o sea, una pareja joven de turistas que llega a Córdoba y lo ubico en el Julio Romano de Torres, una pareja de, de gente así como más de clase media normal que viene en un apartamento, porque también los grabo en espacios íntimos, domésticos, en tres dormitorios. Entonces, cada uno de esos hábitats, que, el, que son las tres casas, son muy distintas. Un piso ubicado en el centro, casco histórico que medio se intuye. Eh, una casa muy potente de lujo en Las Jara que he conseguido filmar también. La casa de mi amigo Gabriel y Carolina. <ríe> un descubrimiento esa casa maravillosa. Entonces, allí ubico a, a la pareja de arquitectos. Eh, que en cierto modo son como, bueno, son como los artífices de ese gran edificio que también está parado. ¿no? Me interesaba mucho ese concepto del de, eh, TTLA como un contenedor de bruto, o sea, un brutalista, de, o sea, lo que hay hoy día, pero hueco. Hay, uno, hay unas grabaciones sonoras de obras, como de muchos ruidos, que, que, que son, muy, son también como repetitivas en todos los escenarios. Aquí, por ejemplo, habéis podido escuchar eh, que me parecía como que tenía que estar, ¿no? que es, es el sonido del tren el silo está ubicado ahí a continuación de Renfe y, y bueno, tiene sus propios raíles ¿no? bueno, para, para la carga de grano en su momento. Entonces, por las noches, cuando, bueno, por las noches de madrugada, casi la mañana cuando yo entro a grabar, es increíble cómo suenan los trenes de mercancía y cómo se ven los talleres de Renfe que están un poco más adelante, los talleres de ligero ¿no? y todo eso por ahí. Es, es tan potente el sonido que retumba dentro de toda de toda esa mole de cemento, y aparece también aquí en este, en este montaje que quería sacar, independiente, ¿no? como un elemento extraño, de ruido, que cuesta identificar, que es justo cuando ha acabado toda esa escena dramática ¿no? de, de crisis de pareja, que es en realidad el, digamos, la parte dramática de todo el proyecto largo, es esa relación de tres parejas, chicos chicas, chicos chicas, y la tercera es eh, chico-chica, pero hay un hombre también, o sea, que aparece una relación homosexual. Y, y siempre son las mujeres las que hablan. Eh, a priori parece como una peli de un tipo solitario, eh, ahí eso, anodino, que no hace nada, está aburrido, eh, se dedica a hacer origami en su camino hacia el trabajo. No muestro ese camino, pero pues sí que muestro ese espacio urbanos y nada, y un leve tránsito. Y ese pues, estar ahí, ¿no? Sin hacer nada. Eh, también me parece como bueno, metafórico ¿no? el uso de los origamis, ¿no? de, de la pajarita, la grulla, ¿no? esa cosa de volar, ¿no? como de querer estar. Eh, es un chico vasco, se descubre que es euskera, lo que canta es euskera, no está sustitulado porque no, o sea, no me interesa, me, me parece bonita la canción. ya Así pensé, no la letra le va muy bien, no, no la voy a contar, pero, pero es una canción tradicional. Era, eh, claro, esa, esa cuestión de salir del hombre que eh, es un poco como la relación en el, en el sur, en la peli de Elisa, bueno, algo así, ¿no? esa, como ese deseo de, de estar en, tierra, en, en una tierra que no es la tuya, en una casa que no es la tuya, que aquí, no, que, que aquí no habéis visto y en un trabajo que no es el suyo, evidentemente, que no le reporta nada. Y, y en una y en una historia de pareja pues que está que se va a dinamitar en, en cualquier momento ¿no? por eso esa abrupto abrupta llegada de, de nieves los personajes no tienen nombre también en toda la película los seis personajes no tienen nombre nunca realmente se les conoce por el rol por dónde los ubicas dentro de los espacios que también me, me parece como muy muy impersonal puede costar sentir como empatía aunque luego descubrí que no por la reacción del público cuando veía la peli larga me contaban que no, que, que, que, que, que bueno, eh, que al llevar la carga dramática a las mujeres, los hombres hablan, ya digo, poquísimo. O en el caso de Josu, aquí pues apenas se balbuceo de no sé, no sé, ¿eh? o tal vez sea idiota, o puede que sea idiota, ¿no? eh, eh, Hay un componente literario que me gustaría, bueno, aparte del, de las fuerzas de Pablo, eh, por supuesto que me dediqué a fusilar así como eh, el línea... bueno, el texto de Pablo, si no lo conocéis ya ya está como muy fusilado por él mismo. Como son como frases muy cortas, sin signos de puntuación, eh, que hablan de lo cotidiano, hablan, hablan de la afuera, de, de vivir. Eh, eh, o sea, no, no, no en el centro, y, y con el pasado años yo que he salido del centro, que era habitante de, del casco histórico, de aquí de Ambrosio y de Morales, por ejemplo, eh, me he dado cuenta que el, que el propio centro nos ha echado a todo y lo que nos está pasando. ¿no? Entonces, que hoy, cuando han pasado 10 años del proyecto escrito, 7 u 8, desde que, que lo presenté, creo que tiene como, me doy cuenta que tiene como especial vigencia ¿no? esa, esa salida hacia, hacia la afueras de, de cualquier ciudad, partiendo de la de Córdoba y de esos espacios del arte, que me parecen como muy potentes porque al final siempre se habla de Córdoba de lo mismo. Pero en términos como muy. o sea, de poca análisis, ¿no? Es, es como muy de manual todo. Y, y la propuesta era esta: la propuesta era hacer esa radiografía o ese retrato muy poliétrico de, de una Córdoba. Que ayer, ayer, en la presentación del podcast de Julián Guita, eh, que estuve allí, eh, Julián Guita dice en su despedida algo así muy, muy bonito que me sentí, que dije, bueno, es algo que también he hecho dentro de la peli, ¿no? Dice: Córdoba, dice cuídate de Córdoba, amarla, ¿no? O sea, que Córdoba es una ciudad eh, serena, dicen, ¿no? una, una ciudad serena y un poco como que la desvincula de, de lo que puede ser Sevilla, ¿no? Como diciendo, pues, Córdoba es una ciudad seria, serena, no, o, o no es tanto folclore, ¿no? Y dije, digo, ese era mi punto de partida. O sea, yo mmm, llevo ya, llevo mucho tiempo viviendo en Córdoba, pero igualmente, bueno, mantengo buena relación con mi pueblo, con los pueblos de la provincia, tengo esa mirada siempre como de que está no o sea, estoy dentro pero soy pero soy de afuera y al revés ¿no? entonces me ayuda siempre a, a mirar con cierta distancia siempre los sitios en los que vivo en los que estoy no y, y sentía que córdoba pues como que se había quedado en, uno, en un arquetipo como de manual ¿no? y, y parecía que era como imposible salir de todo ese retrato de tópico entonces lo que habíamos visto ya digo una pieza breve que está sobre todo relacionada con, con ese gran edificio que es el Silo el se alto de Córdoba a día de hoy que mucha gente no sabe lo que es que, Bueno, se cree que está ahí un poco abandonado cuando en realidad pues, es como nuestra cámara del, del tiempo o sea, una cámara del tiempo uh, donde además ocurren cosas cuando yo durante lo, no sé los días que llegué a grabar o, o las mañanas madrugadas que estuve grabando pero en una de ellas, a la vuelta del día siguiente Apareció un sarcófago que fue el que apareció en, en la, la extinta rosaleda donde está la, la nueva biblioteca que había allí. Me apareció un sarcófago de plomo y me lo encontré allí en una mesa con, bueno, pues con, los, dos, con los dos planos que habéis visto. ¿no? Que son que aparecen a última hora y lo incorporo, porque de repente incorporo, o sea, suma esa carga de, de materiales que son las piedras, los mosaicos, esculturas, mármol... ¿no? de repente pues, o ¿no? de repente lo orgánico y hay una conexión ahí con la muerte que está en todo en todo el proyecto también o esa cosa como de ciudad mortecina no que está ahí agonizando pero que son la, las voces y sobre todo las acciones y gestos de las mujeres las que eh, son como el último intento no porque sí si, bueno ahí creo que hay, o sea por mi parte yo quería que fuera así no quería que fueran tres mujeres las que hicieran esa propuesta ¿no? de, de darle vida o de darle voz a, a una Córdoba que a mi gusto pues sigue, estando, <risa> sigue estando bastante muerta. Y, y bueno, sí, yo ya poco más si queréis, si queréis preguntar algo. Por ahí anda el catálogo que creo ayuda un poco a contextualizar. La, las fotos están, están bastante mal, salió mal impreso, ese tipo de cosas que también pasa, eh, porque hubo mucha premura a la hora de presentarlo en, en la inauguración, con lo cual, bueno, fue una impresión un poco... Bueno, bastante mediocre. Um, poco más, um, si queréis o si queréis Lola, preguntar algo. El, el proyecto se hizo con muy poco equipo, o sea, lo quiero, o sea, quiero recalcar porque es la forma de trabajar que tengo, eh, no está aquí Santiago, Santiago Bravo Escudero, que me estuvo acompañado durante días, semanas, de noche, de madrugada, pasando frío, con lluvia, con los actores, y, y generalmente las escenas siempre se grababan en parejas. Entonces me permitía eh, agotar el tiempo con una pareja y luego ir a otra. Eh, no, había, no había como escenas... Bueno, hay, hay, hay varias escenas en las que sí hay mucho público. Se grabó en Rabanales, por ejemplo, en un abuelo de Rabanales, donde el arquitecto da una clase también, y ahí sí que hay... O sea, hay muchos escenarios, de, todos de Córdoba y de provincia, y es muy importante que aquí en esta pieza no aparece, lo remarco, el, el final, sin hacer spoiler y por si algún día acabo la peli, que espero hacerlo, eh, hay una salida hacia las afueras de las afueras, que es la naturaleza. Entonces cuando los personajes ya están fuera de la ciudad, eh, los chicos desaparecen y las mujeres aparecen en entornos naturales, muy abruptos de la provincia, muy, muy potentes también, aparecen en, en zonas montañosas, en zonas de campiña, también como de mucha vegetación, me pilló un invierno así de lluvia, tuve suerte y conseguí que primavera fuera como muy, como muy bonita para filmar. Entonces, eso aquí en esta pieza no estaba porque no me parecía oportuno porque la historia de Tres Mujeres, aquí simplemente he incorporado un elemento mínimo de, de, bueno, de, de drama, ¿no? de, de drama puro para que ocurra algo, aunque para mí cada plano ya es una historia, que es una forma mía de filmar. Sí, ¿Había ¿Sale? alguna pregunta? Yo, yo iba a preguntar, pero aquí ya la, me lo acababa, ah, porque pensaba sí. que estaba acabada para... si había posibilidad de... Que, un... para, oh, que, claro, pues mira, eh, sí, <risa> Cada vez... O sea, no, no acabé la peli porque nació Violeta. Y bueno, el proyecto... Claro, el permiso de ese 3 llegó tarde... Eh, 2016, nace ella... Eh, estoy con ella un año y medio dedicado, entonces luego pues retomo pues todo otra vez, ¿no? Retomé la vida así de golpe y, y no conseguir el, o sea, no el hueco para, para sobre todo remontarla en clave ya no uh, sala expositiva, que es para lo que has conseguido el proyecto inicialmente, aunque mi idea siempre estaba ese guión de cine, de cine de esta forma, es de decir, de un cine... Eh, donde toda la narración salta por los aires, donde los personajes no saben de dónde vienen, escenas mínimas. Pero lo dejé ahí. Entonces eh, necesito tres meses <ríe> tres meses de mi vida, así como de, de no quiero que nadie me moleste en tres meses, tengo que volver a, a montar y sobre todo editar el sonido, que fue lo que, con lo que llegué como muy apurado a, al espacio Iniciarte. ¿no? Eh, llegué súper justo, entonces presenté allí una cosa que funcionaba bien. Pero debería, que es lo que he hecho ahora, por ejemplo, esta pieza sí que, está, sí que está montada de nuevo. El sonido y funciona muy bien. Aquí cuesta verlo, tenemos mucha luz, pero creo que la pantalla se ve, ¿no? El, el, o sea, la noche está filmada, de, o sea, hay mucho pensar en plano. Está todo como muy medido. Hay muchos planos, hay muchas localizaciones, o sea, muchísimas pero eh, encontrarás que ocurra, que no pase nadie por esa avenida durante un rato, en mitad de la maturidad, porque la te puede costar estar media hora allí metido en una glorieta. ¿sabes? Te, te llega la policía, te pregunta, ocurren cosas a lo largo del rodaje en la ciudad y ya pues, aparecen más policías, tienen que sí. enseñar el DNI, no sé. A mí me dieron algún permiso, al final nunca llegué a enseñar, pero alguna vez sí que me paró la policía al estar dentro, yo qué sé, en una glorieta metido o, o algo así. No. Ha sido un disfrute, o sea, yo he descubierto, o sea, me han pasado cosas muy bonitas que la de estar en una ciudad que aparentemente todo el mundo conoce, pero en realidad cuando muestran los planos, eh, es como, bueno, ¿y eso qué es? No? Eso por ejemplo es Figueroa, ¿no? una de esas escaleras que van a los colegios provinciales, ¿no? Eh, y bueno, eso sí que es, creo que es más reconocible. Eh, ya digo, así como una especie digamos, de exploración nocturna, de safari nocturno, en soledad o, o, con, mi, o con mi compañero, con Santiago. Eh, también abordando caminos ¿no? los caminos que recorren el río ¿no? desde el puente de Ifirna hasta el puente de Andalucía hay unos senderos que por momentos se, se podía ir con el coche luego me encontré que algunos días no, porque llovía y era imposible pero bueno, hay, hay como un submundo hay gente ahí durmiendo bueno, sitios de aquellos, eh, son sitios muy potentes para, a la hora de filmar o sea, porque hay una iluminación los puentes ¿no? eh, que están muy iluminados donde se consigue una luz increíble ¿no? Es como este plano, ¿no? Esto está también como detrás del hipercorp, pero más arriba, como tirando al patriarca, ¿no? Y, y, y eran como... parecen como construcciones del ego, ¿no? Como que es todo tan artificial, ¿no? Que, que a mí, por ejemplo, poner a personaje, que se ponga a hacer un origami ahí, ya me parecen los menos artificiales de, del todo, ¿no? Bueno, aquí ahora sí se siente el silo, que antes no lo hemos visto abajo, que era un poco por ubicar también los, los aledaños del silo, me parecían como muy, como muy bonitas, ¿no? Y luego todo el interior es como muy real, o sea, ahí no hay nada... no se podía hacer nada, o sea, es como tal, cual es el, el, o sea tal cual estáis viendo es lo que es. Y un espacio mínimo, o sea, no llega a ver gran parte. No me dejaron. Pero sí fue un disfrute. Filmamos muy, muy de tarde, muy de tarde, o sea, como a las... no sé si a las 6, a las 5 de la mañana, y ya entraban algunos rayos de sol que me fastidiaban un poco. La, o sea, no hay, en toda la película esa larga no hay un rayo de sol, no, no, o sea, no aparece la luz del sol y, y claro eh, que me entrará un rayo de sol por alguno del, de las ventanas, que hay un montón, pues ya ya fastidiado, pero sí, espero algún día, o sea, creo que sí, es que me ha muchas ganas después de volver a editar esta pieza, que no me ha llevado nada de tiempo porque, claro, o sea, la montaje es muy, la gente que la vio en sala, eh, a mí mucha gente que, que le conmovió mucho, o sea, lo que tal lo, que, lo que, lo que te ha pasado a ti hoy por el propio espacio y demás, eh, a mí hay gente que, que, que fue a ver la, la pieza larga, centrándose en los 80 minutos, y, y gente que lloraba, me decía, ¿no? que le había parecido pues, como un drama. La película está en medio camino, en el texto que aparece en el catálogo, hay un, un, un texto increíble de Carlos Lozilla, que es un crítico formidable, que escribe en Caimán, que, que va acá, va, se conoce todo, todo el cine internacional. Yo contacto con él porque quiero un texto, o sea, necesito de alguien que, que escape del cine narrativo convencional para que también le dé forma a lo que yo he hecho. Y bueno, es increíble el texto, ¿no? Porque, a ver, él habla de, bueno, habla de un melodrama, por supuesto, un, un melodrama que a veces parece un folletín romántico, por ese texto literario que yo busco interesadamente, en el que también hay, bueno, está Pablo, pero está, está Bóngora, eh, está Lorca también, Whitman, Uh, algún escrito italiano, o sea, me hubiera tenido el lujo de coger palabras, frases e incorporarlas, ¿no? Y, y hacer algo nuevo con todo eso. Está también Antonioni, por ejemplo, eh, o sea, por supuesto, la, toda, toda esa trilogía de Antonioni, ¿no? La noche, el eclipse, la aventura. Yo quiero actualizar eso, cuando yo veo eso y digo, o sea, me parece vigente, me parece contemporáneo, creo que se pueden cambiar ciertos aspectos estéticos, de lenguaje también, pero. El lenguaje era lo que menos me preocupaba, porque es lo menos importante de la pieza. Y, y con todos esos elementos, pues sí, es como un artefacto visual, sonoro, sentimental. Que a veces es un velograma, a veces, Carlos ya escribe que es como un western también, porque pues, son todo el rato como, como conflictos entre, entre parejas, ¿no? entre uno y otro. No hay, no hay profundidad de campo, es decir, cada plano es como un telón, ¿no? no hay profundidad de campo de si no tenemos una cara y tenemos otra desenfocada donde hay mucha información, o poca, para, que, para depender de quién lo mire no o donde no ocurre nada, o ocurren muchas cosas y eso y también parece como, bueno, no deja de ser una peli de cine negro es un más puro y duro aquí hay pocas escenas nocturnas, las que aparecen al inicio pero en el proyecto largo hay un montón de escenas donde los chicos caminan también solos, eh, con la cámara detrás de ellos eh, caminando por... Sí, por... Eh, paso a nivel, glorietas, ¿no? sitios donde hay iluminación artificial que funciona muy bien, como, es como, muy, como muy teatral. Y, y está eso, ¿no? está una Córdoba, bueno, entre eso, entre mística, eh, esa Córdoba seria, ¿no? um, eh, pero también una Córdoba que puede, que puede ser cualquier se ciudad, que era algo que quería, que costara, ¿no? que costara como mucho identificar. Hola, eh, mira... Eh por fin ahora aquí en la pantalla se ven las imágenes claro, sí, no, su... mm. claro que es una pena que abajo haya, no haya menos luz. es que Sergi Sergi se sí, oscuridad. yo creo que una peli de sala me tengo sí, que proponer sí. hacerlo porque, pues claro. porque peli de entonces sala. lo que lo que ahora mismo yo siento cierta frustración porque claro hablas de algo que no he visto uh -huh. Es como cuando lees un artículo de crítica de cine y no has visto la película y dices, tengo que verla no. O, no, o no me entero de la mitad. ¿no? Y quiero contextualizar los dos proyectos, sin sí, un poco el sí, general general ¿no? Sí, y, es genial, ¿no? Y la pero pieza que, esta un poco... Que lo que has enseñado hoy a mí me ha parecido muy... Sin saber de dónde he venido, mm. no, no tenía ni idea. Mm, he venido, lo he visto, claro, no entendía muy bien ese momento del diálogo de, de los dos actores. Es totalmente pero sin embargo, los demás... Sí me ha parecido, como lo que tú decías, esos planos fijos, sí me ha parecido un lenguaje muy fotográfico, o sea, fotogra como fotografía. El punto de partida es, eh, vaya, es colocar, colocar la cámara, esperar, encuadrar un montón de tiempo y esperar a, a, a todo lo que hay dentro del plano, ¿no? que a veces se te escapa porque no llega a verlo, sí, sí. que esté controlado. ¿no? Desde, eso, desde el semáforo, alguien que te pasa, un coche... Vuelvo a casa y lo veo en grande y digo, está pasando un coche por ahí. Tengo que volver mañana, o sea, es Bueno, y lo que has comentado de que tenías muy pocos medios... Bueno, medios, consigo iniciarte, no sé cómo, si fueron... Um, no sé si llevaba a 6.000 euros. Compré sobre todo un objetivo para poder firmar de noche. Claro, y a mí te preguntaba por, sí. el, por el equipo, porque claro, y yo, yo... equipo, equipo de, o sea, al final recursos técnicos es lo que menos Grabo, Está todo grabado con un 35 milímetros. Todo, todo, fijo manual totalmente manual una óptica de cine y, y ya está y sonido grabadora y un, y, un, y un micro de pértiga para los diálogos que aquí está escondido lo tiene lo tiene nieve luego se le cambia a él cuando habla eh, como si fuera cine no cambia, cambia todo el equipo pero mi punto de partida era hacer tomas secuencia con los actores y no hacer plano contra plano era como como ciertas normas que yo me impuse de normas estéticas y al final son decisiones políticas que tienes con tu, con tu proyecto, ¿no? Y es eso claro, eso para el sonido es más complicado, bueno, a no ser como aquí interior... Bueno, aquí es ingeniártela al final, tampoco es ¿Sí? que es simplemente ingeniártela, ¿no? Aquí hay muchos montajes sonoro, claro. eh, mucho, muchísimo, o sea, las, las, capas, claro, material, claro, las, las capas sonoras que hoy de noche, pues no es una única grabación, bueno. a veces no más ni del sitio que estáis viendo, uh -huh. pero me interesa que ocurra así. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tengo un motor detrás de luz, algo que está haciendo ahí un, una especie de silbido, retumbo, que no me interesa. Entonces, tengo muchas filmaciones de muchos espacios de córdoba y dependiendo ya de lo que me pide la imagen, eh, sumo capas también, que es como importante. Entonces hay una hipersonalización de la noche. Eso era también como muy importante en el proyecto, darle esa importancia al, a donde parece que no hay sonido que no ocurre nada. Sin embargo, es imposible, el silencio no existe. Si nos quedamos aquí, vamos a escuchar todo. Desde, yo estoy escuchando el ventilador, nos vamos a ir nuestro propio eh, ritmo cardíaco. No sé. Me interesaba mucho esa hiperpersonalización. Era otro de los detalles. Está todo ese aspecto visual, estético, de planteamiento estético, pero el, la parte sonora era muy, era muy potente. La música que aquí está levemente al inicio. Es de un dúo de, de Valencia, está hecho con un chelo, manipulado, con, con, con una pedalera en un loop y grabaciones de campo en clave ambiente también. Son Edu Comella y Sara Galán, que bueno, son amigos, Edu sobre todo, y, y nada, no es banda sonora creada, sino que yo elijo los materiales de varios discos de ellos y, y están también como metidos dentro de la P. Y van, Increíblemente, o sea cuando empecé a probar, a hacer pruebas, digo, hago yo la música, pero dije, creo que no, creo que haya, o sea, probé material, eh, iniciarte, les pago a ellos los dos, el, el, un fee un honorario, y luego con pues, la Fundación Rafael Botipos conseguí también dinero para ampliar el proyecto, o sea, también, al final, pues, no sé, no sé si puedes sumar 9000 mil euros una cosa así, claro, 1000 euros, que de ahí no cuentas tú, mi horas de trabajo, eso Por eso el cine es tan caro, ¿sabes? Si yo le echo mi hora y la de mi compi Santi, los actores cobraron, evidentemente, claro. eso, era, eso era lo primero, o sea, no trabajo, con la, no, no trabajo gratis. O sea, que tu compañero Santi era el que iba o sea, con la cámara. A Santi, bueno, la cámara la llevaba yo, a veces yo hacía sonido, él estaba mirando en cámara, controlado sí, control aspectos de, de arte también. necesitas siempre alguien con o sea, Que te eche un cable. Uh -huh. Pues cuando estás solo, es complicado. Siempre se escapa algo, hay errores. Entonces, alguien tiene que ser casi un hermano, a mí me lo tuyo. Entonces, uh, hemos claro. trabajado en proyectos de cada uno. Uh -huh. y, y Otra sí. curiosidad, no sé si me voy a poner muy pesado pero ¿en, en la postproducción has tocado muchos aspectos de, de corrección de color o algo. y querido ser súper fiel. Bien. Sí, uh -huh. porque el objetivo con el que trabajo me permite me permite ganar luz y, y no ir a luego a, bueno, a meter luz donde no la ve. Claro, sí he visto que las propias luces de la ciudad, que algunas son calidad de otras frías, ya te dan ese contraste que busca claro, es mucho eso. Eso está buscado a por ejemplo, en ese, en ese cuando entras al Parque Figueroa, que está ahí el basal ba, ba, a los pinchitos, ¿no? Por ejemplo, eso es increíble, ya que te encuentras que hay farolas frías y calientes y de repente el ciprés se ve por un lado morado, por el otro rojo... Es como... se añade Entonces, claro... Eso, eso facilita mucho. Por ejemplo, el cielo está totalmente oscura, muy difícil. O sea, está el grano ahí subido y, y cuesta, ¿no? Es como... Está oscuro Sí, sí, no, la no, es que, claro, a mí, a mí me, me molaba de repente, o sea, es que tienes que estar allí debajo de él para darte cuenta de, de esa figura imponente que luego tiene toda esa simbología también, una estrella de David que tiene y todo ese rollo ahí un poco masón diría, ¿no? Creo, ¿no? Yo creo que, que tiene que tener muchos elementos de la masonería. Había un edificio que me había, había generado muchísimo enigma siempre, cuando salía por ahí. Estaba como, y esto, ¿por qué? Y la estrella de David ahí, ¿por qué? O sea, como... Entonces creo que es como una figura, en todo el proyecto, todos los escenarios, son personas también. Que creo que es algo que ahora cada vez más se está usando en el cine español. Pero aquí en España las pelis y las series pues, se hacían en Sirio y ya está, en pues, ciclos reconocibles. Pero... Buscar, por ejemplo, ahora, pues sería del tipo que ocurre, bueno, pues no sé, puede ser que se hace en, en, en contextos rurales, ¿no? Para poner en valor ese propio espacio natural o rural. Pues lo que yo quería hacer con, con la fora, quería ver que Córdoba era más que ese centro histórico de mezquita, puente eh, y todo lo demás. O sea, que aborrezco, evidentemente. O sea, cuando lo veo, ¿no? cuando lo veo, lo, lo disfruto, me la judería de noche, pero lamentablemente sea, eso, eso, eso, eso ha cambiado muchísimo. En la pelea hay planos, en la judería también, nocturna, en la calle Costanilla, en ¿no? la calle de las prostitutas, ¿no? o esas que hay que siguen todavía. ¿no? O sea, me, me parece muy auténtico, me parece poco que queda ahí. O sea, eh, es como. Y pienso que ha pasado unos años y que la ciudad ha cambiado, o sea, sigue, sigue, sigue como ya yéndose a la fuera y bueno, y ya la prueba de. Todo lo relacionado sí. con el turismo y los apartamentos y demás. Que <coughs> todo, ¿no? ¿Te has dicho antes que te parecía que seguía muerta? Sí. La ciudad. Sí. sí. No Yo creo bueno. Que sí, vale. o sea, este tipo de temas eh. son como así. En y ¿no? Muy melancólicos. Sí. Muy... Bueno, de hecho, oh, creo que hasta que se Sara ha Sara publicado hoy algo, ¿no? Todo sí, claro. lo que, que sí, he dicho. Sí, ¿no? sí, <risa> sí. que me lo podía traer aquí y leerlo. Que digo, lo filmó al completo. ¿no? como. Sí, yo tengo la sensación, de el año que estoy en Córdoba, desde el de año 2000, 2005 o algo así, que es como una crisis constante. O sea, como que se habla siempre de crisis, pero yo, yo digo, siempre he estado en crisis. A mí percibís lo percibí los que estáis dentro distinto que los que venimos de fuera. Pero que yo... Yo vengo, yo vengo de fuera... Pero no. que yo de, Yo te digo que me siento de fuera también. Bueno, no, si has dicho que eras de un pueblo, sí. ¿no? Pero eres cordobés, ¿no? Sí. No. Me... no, yo vengo de fuera... Y llevo viviendo aquí casi 10 años uh -huh. y yo no percibo, a mí no me ha parecido nunca a Córdoba a la muerta, al contrario, uh -huh. me ha parecido muy viva. en yo venía, yo venía de Sevilla, en contraposición con Sevilla. Yo encontré en Sevilla, ¿eh? encontré eso que tú decías, que decía Julián Guita, de la ciudad Serena. Sí. Yo decía, Dios mío, es un paraíso. Ni... Paraíso lo pues... de poder vivir en el centro, en un barrio que bueno, parece un pueblo. Pero no, yo conocía a muchos cordobeses también de la carrera y, ta y todos se quejaban de que estaba todo muy muerto y luego yo llegué aquí y digo, Bueno, había momento momentos muy buenos. Yo, o sea, yo me quedo aquí en Córdoba porque a, los, a la nada o sea, veo, que hay un, veo que hay algo, evidentemente. Hay sí un sino, sí ¿no? sí O sea, cuando yo llego eh, se está empezando a fraguar la candidatura de Córdoba 2016 a Ciudad de la Cultura en Europa. Y, y bueno, y ahí se pues, están abriendo, se abre automático, está el show, cuidado poquito, se abre más y hay, hay una escena nocturna muy potente y en esa escena yo conozco a todo eh, a, a lo poco que hay, siquiera, por así decirlo, del circuito artístico. Y de repente se empiezan esas cosas, claro, sí, sí. O sea, no siempre ha sido todo.. O sea, a ver, me pongo negativo. No, no, no, no, no, no, pero creo que estamos de nuevo, como otra vez, sí. ¿sabes? Como que se inició un descenso y no se atisba como.. No, y ya si te hablo a nivel institucional, de gestión, eso ya, mmm, lo vaya lo comentamos off the record, pero que nada, no porque me dedico a la gestión y estoy en ese, no, no día a día, pero sí con, con políticos y lo que ocurre cada cuatro años con las elecciones, pues bueno, eso es como es como borrar, no y empezar otra cosa, y eso, es que eso no puede ser, eso no es plan de... Es que son no los plan de futuro. Y ahora van y te dicen que van a poner a una persona de CEO, genial CEO, para que gestione cultura y turismo. Fabuloso. Yo cuando dicen cultura y turismo en el mismo saco, digo, me falta meter comercio. O sea, ya. ya es y, y, y, pero, pero, y, y, pero eso pasó igual que cuando 2016, cuando lo del patrimonio cultural y esto. Yo, por ejemplo, pertenecía al colectivo del C-10, de sí. que está ahí abandonado, ¿vale? Y después de gastarse un pastizal enorme en, claro. en, en arreglar el avión, me acuerdo que compramos una cabina de DJ, eh, vamos, que fui yo personalmente <risa> a comprarla, eh, compramos proyectores para hacer visuales dentro de todo, pues de pronto eh, faltaba una rampa solo de 6.000 euros, y de pronto, como nos fuimos a Córdoba 2016, abandonaron el ya proyecto, bien, claro. abandonaron el avión, se sí, gastaron toda la pasta, tuvimos que devolver a la prisa y corriendo sí. el equipo, ¿vale? Y fue como surrealista, entonces volvieron sí. las elecciones. Son muy a, ¿Vale? Sí. Y siempre igual. Sí. Por eso digo que es como, al final, el, el hecho de vaya a un tiempo, tú llevas de años, ¿no? Yo llevo casi. Nueve, casi diez. Yo, yo, yo voy a ser casi veinte, todavía no. Pero. Estoy en ese, en, ese, en ese círculo, eso con David lo hablo un montón de veces, o sea, estamos donde estábamos hace 20 años, a nivel musical, o sea, estamos, estamos casi igual, de repente hemos dado la vuelta, los que tenemos cierta edad es como de repente, o es sea, que estábamos aquí con esto hace 20 o 25 años, incluso, ¿no? Y bueno, te, y claro, nos permite pues eso tener esa visión periférica y sin ser unos boomers o unos abuelos de cerbolletes, ¿vale? ¿no? Pero, joder, no, que, que, que no lo soy, o sea, no me meto ahí, pero sí que puedo decir, uff, Ojo, que es que, o sea, que, no, que, no, que tampoco necesito don, como una constancia de, de novedades, así como, o sea, ¿no? Pero veo que es como muy falso todo. ¿no? Y al final, y, y a nivel de gestión, pues es peor porque ni siquiera son ciclos de 10 o 20 años, que son de 4. O de 8, a lo mejor, si hay suerte. Pero da no igual. Un poco igual en todas las ciudades. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. sí. Ah. Yo, yo, yo, como estoy en Córdoba, puedo hablar de Córdoba, ya está. Bueno, pues ahora hablo yo, que nací aquí, <risa> <risa> y me han bautizado la mezquita. Ya ves. <risa> bueno, no, yo estoy de acuerdo, en parte, con lo, que, con lo que dice Juan, y es verdad que la ciudad ahora está cambiando el movimiento, efectivamente, hacia la afuera. Porque, bueno, porque es una cuestión sociológica y económica. El casco histórico estaba como estaba. Yo recuerdo a mi padre y a mi madre hablar del tema de la despoblación del casco histórico. Luego en el año 85, cuando está el Plan de plan General de Ordenación Urbana y vuelve otra vez el casco histórico a ponerse en marcha y ahora pues evidentemente yo vivo en el casco histórico, trabajo en el casco histórico. O sea, pero también voy a la afuera, a otras cosas. Y sí, percibo un poco lo que, lo que vosotros decís, porque, bueno, Córdoba al final, la imagen, lo que hay en el imaginario colectivo, que se queda la gente cuando viene con la mezquita, el puente y ¿no? yo, esa imagen de lo ¿no? a todas las ciudades. Sí, le pasa a todas las ciudades, pero Córdoba, si tú ves las postales de los viajeros del 19, casi que es algo parecido, ¿no? Sí, en sí. es eso y sin embargo lo que yo sí creo es que hay bueno pues que hay una cierta cómo decirlo resistencia cultural que hay colectivos que hay gente que se está moviendo continuamente a pesar de las dificultades las instituciones bueno pues hay unas instituciones que toman un camino nosotros tomamos otro mm. ninguno yo como siempre digo nuestro no es ni mejor ni peor <risa> pero es nuestro es el que hemos elegido no y hombre, tengo esa esperanza de que sí, que efectivamente en Córdoba hay, hay cosas, porque hay gente que, que se mueve y que está interesada. Bueno, ¿Qué decir de, del mundo de la poesía? ¿no? En Córdoba, por ejemplo. Es, Yo por incorporé el libro de Pablo, me parecería una se forma de, ir, pero bueno, de superar eso. ¿no? Es decir, sí, creo, sí. Que, creo que no se había hecho nada. Y coger el libro de Pablo, que es un libro seminal para, para, bueno, para todos los poetas de ese momento, para los que han llegado ahora y dije no ha he hecho nadie ¿eh? yo creo que tengo aquí un, o sea tengo un nivel muy alto para que lo que haga o sea, quede quede bien ¿no? y, y, y yo creo que lo que Pablo con su libro igualmente hace es eso también no es como buscar otra Córdoba claro. Parece, um, al final las realidades son otras ¿no? claro pero lo que yo Variada. lo que yo quería decir es que Córdoba como cualquier otro sitio como cualquier otro lugar tú hablas de que los lugares y los espacios son también personajes, son sí. también protagonistas, ¿no? nosotros aquí en el museo también utilizamos mucho eso en nuestros relatos, ¿no? porque nosotros no contamos una cosa única, contamos relatos diferentes y para nosotros el espacio físico es tan importante como cualquier otra pieza. vale Entonces Córdoba como cualquier otra ciudad es poliédrica, tiene muchas cosas, muchos puntos de vista, no tenemos que centrarnos solamente en uno, ¿no? Sí, sí, firmo eso, vaya, totalmente. Yo soy conservadora de museos y claro todo el mundo dice, bueno como era conservadora tienes que tener, no sé, parece esto de los tópicos, ¿no? que tienes que tener una visión como eso, conservadora o antigua de las cosas, y bueno en mi equipo nadie tiene, no, nadie tiene esa visión Por en absoluto. Y, y creo que eso, que Córdoba es muy poliédrica, eh, quizás más que otras ciudades, sí. porque, porque tiene muchas diferencias. Entre el casco histórico dentro del propio casco histórico, y entre, entre esas afuera que son también muy diferentes y se pueden utilizar, como tú has dicho, como personaje. Sí, ese, y, era, ese, ese era el objetivo tipo... cuando yo hago mi TFM, ese era como el objetivo inicial. Digo, yo quiero, creo que hay otra cosa. Creo que hay, sí. creo que, y mira, las palabras de Julio Guinter, que me las copié, dice: se de una ciudad única? Sí, única, ¿no? Dice: es serena y poco dada a contar su emoción. O sea, pues cuando escuché eso ayer dije. Es <risa> o sea, me, me encantó. Y eso lo dijo Julio cuando deja la alcaldía en su discurso de, de despedida. Que estaba guardado, por lo visto, en una cinta de radio que, que había titulado Rocío Jurado. Él mismo la había rotulado como Rocío Jurado. Para que nadie o se nadie... <risa> sí. Y la han rescatado en el podcast. Sí, sí. De... Entonces me encantó ayer. Fue también otra conexión, ¿no? igual que el texto de Octavio. Entonces, creo que. Gran parte de todo lo que habéis visto en este fragmento, pero en el largo más, se mantiene con mucha vigencia y, y bueno eso me da como guay que pueda venir a hablar de un proyecto hecho en 2015 frente a esa dictadura que hay ahora de hacer proyectos nuevos, de contar cosas nuevas ¿no? y, y bueno, igual mañana ir a Málaga también a presentar una pieza que es del 18 y, y también está relacionada con con la medinilla, con la vía romana, con la arqueología, con las piedras y desde un punto de vista como muy, muy radical, muy contemporáneo. Me encanta eso de las o sea, piedras. Claro, la gente de piedras, la gente habla de piedras, a mí. Eso no, Ese es sí, yo, ¿no? yo lo entiendo, eh. La gente habla piedra, de las piedra, piedras y nosotros ya lo identificamos, piedra, ¿no? Sí, piedras, o cosas antiguas, ¿no? Cosa antiguas, ¿no? o, antigua, antigua, o como antigua. decían antes los pueblos, las cosas de moros, ¿no? Antes de Ante a todo de moro, luego ya fue Roma. Pero sí. no, no, bueno, sí, bueno, es una es una manera también de que, de que la población general sí, sí, asuma y se apropie también de algo que asume. No, bueno, si pues sí, sí se identifica como piedra antigua, bienvenido. Sí. Vale, son, son, son nuestras piedras, ¿no? son, eh, nuestras, eh, así, son nuestro hábitat antiguo, antiguo. antiguo. Por eso mi interés por grabar espacios que, que tienen diferentes edades, ¿no? como ese Parque Figueroa que fue vanguardia arquitectónica, sí. o sea, un elemento de vanguardia. Hoy día lo comparamos con Turruñuelo, que está enfrente, y está, está, son dos barrios opuestos: uno obsoleto y el otro eh, que va a estar, y los otros que van a estar obsoletos de aquí a nada. Claro, pues es qué que es lo nuevo o qué es lo viejo, ¿no? Y creo que eso es Córdoba, claro. creo que eso es Córdoba, ese palincento, de es una palabra que me encanta, palo. ¿vale? Eh, donde está todo y donde, donde la línea del tiempo, pues, bueno, pincha y está todo Entonces, eso. Bueno, eso es un poco lo que también queríamos trabajar contigo, por, por tú eso, lo sabes. Por eso estoy aquí. Tú <ríe> tú lo sabes, no es, la, no es la primera vez que trabajamos juntos, sí. que empezamos en el 2005 con sí, una instalación, ¿verdad? Sí. sí. Bueno. Bueno, con una, había una instalación y tú hiciste. Sí, una pieza también relacionada, pieza con, relacionada con, con, con, con la religión, con, con sí. el cristianismo, el judaísmo. Y sí, porque, bueno, me en el Islam. Un, 2005. 2005-2006 también, sí, o sea, sí, han pasado casi otros 10 años. O sea, los 10 años diez, <risa> diez, <risa> no, 20, pero. 20. Día, de <risa> de por eso, día, que bueno. lo de los 20 años no es coña. No, yo no, llevo, es como yo, el tango. Llevo un tipo hablando de eso, de los ciclos de 20 años. Es como el tango, que 20 años no es nada, ¿no? Sí. Pero bueno, es verdad que sí que empezamos y nosotros trabajamos un poco el tema de la arqueología futura también, ¿no? Es lo que tú has sí. dicho, ¿no? yo, yo eh, cuando empecé a trabajar como artista la verdad que no era tema, o sea, no, uno no tiene sus temas, ¿no? Pero me da cuenta que uno de mis temas de trabajo es el, el tiempo y la memoria, pero en un sentido muy, muy amplio. No, no, no memoria histórica, sino la memoria, ¿no? Y, y en esa relación con las diferentes capas de la historia que pueden estar desde primas muy contemporáneo de una película que, que, que ahora quien no le pueda parecer película, o, o yo directamente le llamo artefacto audiovisual, que me gusta mucho. Bueno, Así que nada, nada muy buena gracias. definición. ¿No? Así que nada, muchísimas gracias y enhorabuena. Nada, gracias.